Salimos durante cuatro años. Nos conocimos una noche normal. Él iba con sus amigos. Yo con los míos. En la barra del bar hacíamos lo mismo. Cinco cervezas. Y nos miramos Y me sonrió. Cada uno se fue a su mesa. Se acercó junto a un compañero y nos hizo una propuesta. Pídeme la matemática que tú quieras. ¿La acierta? ¿La ¿La Algunos comenzaron a sacar los móviles para hacer los cálculos. Y dice: a ver, valiste cuatro? dos. No me había dado todas las soluciones posibles. La raíz de cuatro es dos o menos dos. solo un 50%. No te lo has ganado. Ya lo dije, ya lo sabía. Esperaba que, después de haberme acercado a Estalia, me diera ese 50%. Total, que se lo di. Juntamos dos mesas y estuvimos bebiendo hasta que nos cerraron el bar. Total, Lisa y yo empezamos a quedar con frecuencia. Considerada a mío, si yo le he dedicado todo mi tiempo. La primera vez fue un día normal, yo me iba a trabajar y le comenté como muchas veces que no quería que viniera a buscarme, que iba a quedarme con una amiga a tomarme algo. El, el problema fue cuando fui a buscarla para darle una sorpresa. Cuando llegué al bar, estaba con mojado, un colega de la oficina. Me acerqué y me empujó, tanto que me estampó contra el marco de la puerta pero empezó a ser todo así, Empujón, hostias, maratones. Me regalaba unas flores, me escribía una carta y le perdonaba como una tonta. No sé por qué me comporté así, yo no soy así. Me sentía mal. Para que me perdonara le decía regalos. Pensaba que pedí lo mismo. No sé qué de no sé qué un total de 51 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2014, lo que supone que el número se ha reducido en tres respecto al año anterior según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.